soltar es descansar el peso que hemos cargado por días, meses, años no es un sacrificio, es más bien un gracias a todo lo experimentado es dejar lo que ya no se mantiene por sí mismo para permitir ser más libres y auténticos y recibir así lo que tenga que llegar a nuestra vida algo más grande te está esperando ríndete y con humildad acepta aprende que hay cosas que llegarán y sucederán Acéptalas y déjalas libres sin engancharte No te apegues a nada Permite que las cosas vengan sin tratar de quedarte con ellas Fluye como cuando nadas de muertito Déjate llevar Acepta todo Por ejemplo, si te dicen una grosería Acéptala No significa que eso es lo que eres Es aceptar que es solo una palabra Y déjala ir Si te dicen que eres hermosa Acepta, es solo una palabra y se va. No la agarres, porque el día de mañana que no te digan que eres hermosa o no te sientas hermosa, sufrirás. Recuerda que las mejores decisiones son cuando estamos libres, cuando estamos en calma. El alma es libre para experimentar lo que desee en esta vida. Soltar es permitirse y dejar que todo fluya como es. El alma ve las cosas sin mayor ganancia nada más la de vivir en amor y conexión con Dios.